El día de hoy, como pueden ver en el título, ya leyeron muchos el título, es algo muy esperado por todos ustedes. No tanto por mí, pero lo tengo que hacer porque ya casi cumplo 18 años. Tristemente ya se me va a acabar mi, mi niñez y tengo que ir a tramitar una famosa credencial que es la INE, pero también cortarme el pelo. No creo que me vayan a dejar tomarme la foto así todo el pelo alborotado. Para eso, la que me lo va a cortar es mi mamá. Es la profesional ahorita en eso, ¿verdad, mamá? Ella siempre es la que me hace los cambios de look y ahora ahora pues hay que darle, vamos a hacer un pequeño cambio de look que ya le sugerí a mi mamá, que ya le mostré varios videos para ver si les gusta también a ustedes, es muy corto porque hagan de cuenta que ya no voy a poder peinarme así con el pelo largo, pero vamos a continuar con eso ma, vamos a ver cómo. Ajá, exacto. Bien, ahora sí, ma lo primero que me vas a hacer, ¿qué, ¿qué vamos a ver en el proceso de que me cortes el pelo? Primero son las divisiones en el cabello y ya después, pues empezamos a, a hacer cortes. Fíjense que mi mamá hace como 5 años o menos, o más años fue a unas clases ya de corte ya por eso ella es la que nos lo corta de hecho también se lo corta a Mario se lo corta a mi papá, hasta a veces a mi hermana Ángela, que a veces viene a que solo le quite las puntas, y por eso le tenemos fe a mi mamá Siempre, siempre, siempre está ahí Cortándonos los pelos Desde antes de aprender, como ella Ya había estudiado un curso En su adolescencia, ma sí. En su adolescencia, o sea ya como yo, ella ya tiene mucha experiencia, tiene buena mano. De hecho, también se los corta a mis abuelitas y a toda la familia, a veces. Y a ver cómo queda. Sí, exacto, a ver cómo queda porque es algo nuevo. Fíjense que este pelo así de largo como lo tengo, me lo dejé crecer por casi dos años, ya casi tres. Y pues sí, es algo doloroso para mí, pues, pero... Se tiene que cortar no tanto por... Porque quiera. No tanto porque quiera, exacto. Sino que porque pues lo tengo que hacer tristemente para ya ocasiones así formales. Por ejemplo, para un pasaporte, una identificación, una tarjeta. Tienes que tener el pelo formal y pues me lo tengo que pintar formal tristemente. Es algo que no haya querido que sucediera, pero ni modo. Al fin y al cabo el pelo crece como siempre lo he dicho. Eh, vamos a esperar a ver de aquí a dos años que me crezca igual que como lo tengo ahorita Es un cambio que ya quería hacer desde hace unos meses Porque también la calor está muy canija y con semejante pelo no puedo disfrutar de, de los vientos Y luego también algo que me sucedió es que el pelo se me maltrató mucho Porque como pueden ver para aplicar este tinte azul tuvieron que aplicarlo hasta tres veces pero sucedió un problema con esas tres veces O sea, se quemó de más el pelo Y como pueden ver las puntas Se quemaron de más Así que mi pelo ahorita no está muy virgen Y pues, ni modo Era el primer tijerazo <ríe> Tengo miedo de que me vaya a quedar mal No, yo confío en mi mamá Me lo va a dejar como yo quiero Ustedes van a ver el resultado al final Ahí vamos, miren, lo de arriba... Aún no queda, pero iba agarrando forma Ahí, pues, un pequeño pedazo Tengo miedo de que Mi mamá no me lo vaya a cortar bien, no, pero sí va bien Ahora, ahora que lo estoy viendo, va bien De hecho, se ven chidos Los rayitos así a la mitad, me gustaron Algo nuevo Ahí va quedando, va bien, más. Ahora sí sigue cortarme todo lo de arriba Lo de la parte azul, Ay, ya no me voy a poder Agarrar la colita, tristemente Se va a ir esa personalidad de mí Creo que yo soy la que voy a llorar Por ese pelo Sí, es que mi mamá me apoyaba mucho en el pelo que traía En lo que traía Pero pues es pues un cambio bueno el que voy a hacer No, no es malo Ahora sí va vale el tiempo de la verdad Va el primer mechón El primer mechón cortado Tengo miedo Me duelen dos años de pelo Adiós No, mi pelo azul Se va Miren bueno, fíjense que es poquito se veía más aquí en, en mi pelo, en mi cabello. ¡Wow! Jamás pensé cortármelo tan rápido. Porque dos años es rápido. Hay muchas personas que se los dejan muchos más años. ¡Oh, tengo fleco! ¿Es un fleco? Un flequito. A ver, ustedes ahí mandenme foto y etiquétanme en Instagram con mi fleco. Etiquétenme en Instagram. Tembla la mano para cortarte. Pero... Nada pasa, el pelo vuelve a crecer. De aquí a un año crece, así como lo tenía. Ustedes miren ahí cómo me va quedando. Vas muy rápido, Con tranquila. La bomba, ¿sí? <risa> Exacto, cortarlo es muy fácil, pero que dejarlo crecer, no, hombre. La verdad, mis respetos para todas las personas que se dejan el pelo largo. Ya llevas la mitad? No manches, a ver, ahí vean el resultado de la mitad. ¿Qué tal les parece? ¿Va quedando bien? Yo yo siento que no, pero de todos modos, a ver la reacción. ¡Oh! Me lo voy a dejar así. Está chido. Miren cómo me quedó. Vean Traigo la colita. Está chido así, ¿eh? Me lo voy a dejar así. Me lo dejo así. Foto, foto. Es como de los músicos gruperos, ¿no? O de rock. Cada que escucho ese sonido, me duele más. Me duele más el pelo. Malditas tijeras. Mi pelo, <risa> no mi pelo. Ahí está, se, lo, se los envió por, por correo. <risa> no, al final voy a llorar. Pues bueno, bien, Paúl, mira. Guau, wow, Ahora sí ya terminamos, sí, ve todo el pelo. Es poquito, ¿eh? Fíjate que pensé que iba a ser mucho más Todo este pelo de dos años Dos años y se ve bien poquito Bien, es un cuadrito de piso Y pues ahorita van a ver el resultado final Así que vamos a hacer transición con mi pelo ¡Ah! ¡Oh, ¡El pelo! ¡Wow! ¡Listo! Está algo despeinado, pero... Después ustedes lo van a ver ahí en fotos, en videos. Ya más peinado. Ahorita solamente es después del corte. Pero ¿qué tal les parece? Ya no tengo la colita. ¡Oh! Mi mamá fue la culpable. A mí cortárselo que a él No, pero es un nuevo cambio Y pues, como pueden ver, ahí, ahí quedó Ya es diferente el pelo Ni modo, Y ahora sí está cortito Después me lo van a ver más, mejor peinado ma, Y pues, esperemos les haya gustado este video Fue algo diferente, esperen los siguientes videos Ya con nuevo look y nuevo corte Así que, dejen su like, suscríbanse Activen la campanita y también recuerden Seguirnos en Facebook, ahí están apareciendo Ya queremos llegar al 10 mil, por favor apóyennos. y también recuerden Ir a Instagram, ahí estarán para aparecer siendo los Instagram para que vayan a seguirnos Ahí estaremos subiendo fotos Y pues nos vemos en un siguiente video Dijera Mario ¡Hasta la próxima! Esperemos les haya gustado este cambio de look Que lo verán en bastante tiempo ¡Hasta la próxima!